Buenas tardes, espero que estén muy bien. Eh, vamos a um, darnos un tiempo de paz interior, de sentir esta calma que hace tanto bien, que nos vuelve a sanar de muchas cosas, que nos devuelve equilibrio. Así que ahí donde donde ustedes puedan estar, eh, les invito a que busquen un espacio eh, donde puedan ustedes relajarse, eh, soltar todas las tensiones. Y de verdad estar más consciente de este momento presente. Entonces suavemente vamos a ir inhalando profundo con conciencia. Y exhalando. Con cada respiración. Voy a ir regalándole a mi cuerpo. Calma, relajación. Soltar todas las tensiones. Suavemente, poniendo a un lado todo lo que ya pasó. Quiera o no, lo que pasó no se puede cambiar. Solo puedo aprender. y dejarlo pasar Voy a visualizar una pequeñita esfera de luz brillante en el centro de mi frente como si fuera la esencia del alma y desde esa pequeña esfera de luz voy a visualizar ondas de energía pura que se extienden por mi cara mi cabeza, como si fueran ondas de paz. Que alivianan el peso de la cara, de la cabeza. Esas ondas de energía se siguen extendiendo hacia el cuello. Hacia los hombros, liberando totalmente el peso, relajándolos. Como si esas ondas de energía continuaran hacia el pecho. Ondas de paz. Siguen por la espalda. Por los brazos. El estómago. Cada vez me siento más en armonía. Las piernas. Los pies. Y particularmente los cinco sentidos. Mis oídos. ¿Qué escuchan mis oídos? Tanta información entra por mis oídos. ¿Qué tal si yo puedo agregar paciencia a lo que escucho? ¿Qué tal si puedo discernir qué es lo valioso de todo lo que escucho? Y solo tomar la información que me hace bien. ¿Cómo sería limpiar todo eso que escucho? Toda esa influencia de mi mente. Que haya más silencio en la mente. Voy a tomar ahora los ojos. ¿Qué me, información me dan en este momento mis ojos? Todo lo que veo me ayuda a reconocer el entorno, me orienta. Me da un sentido de seguridad. Pero ¿cómo sería si yo agregara gratitud y benevolencia a mi mirada? Y viera todo lo que me rodea con aprecio. Suavemente. Puedo agregar luz y bondad a mi mirada. No solo recibo la información que me dan mis ojos, sino que mis ojos se vuelven canales de amor. Y puedo dar con mi mirada esa aceptación dulce De la misma manera, todo lo que percibo con el tacto no solo es sentir frío o calor no es solo sentir el tipo de tela con el que está hecha mi ropa es ir más allá de sentir buen clima, mal clima y apreciar el aire y la superficie de la tierra que me sostiene que me nutre asimismo el sentido del olfato Porque reconozco las cosas de acuerdo a diferentes olores, fragancias. ¿Qué pasaría si hay aprecio en aquello que yo percibo con el olfato? Y no rechazo olores. Voy más allá de esas sensaciones que producen a veces asco. Y me doy la oportunidad de aceptar todas esas fragancias tal y como son, que son solo indicaciones del estado en el que están los objetos, el ambiente. ¿Cómo percibir la fragancia espiritual de las almas? La fragancia espiritual de la fuente divina. Así conecto este sentido y al igual que todos estos sentidos con algo mucho más profundo y puro. Porque meditar también es tomar las riendas de los sentidos. Y sublimarlos hacer que yo pueda percibir a través de ellos luz sutil amor belleza e incluso conectarlos con aquello que va más allá de lo físico con esa energía divina siempre brillante del alma suprema de Dios ¿Cómo es sentir a Dios? ¿Con qué parte del alma siento al Ser Supremo? ¿Con qué parte de los oídos lo escucho? ¿Con qué parte de la mirada lo veo? Percibir al Ser Supremo, a ese Ser de energía pura que está siempre presente. ¿Cómo lo percibo? No se trata de sonidos o imágenes físicas porque el Ser Supremo se siente con algo que es más allá de eso. El alma, esa energía sutil, puede percibir constantemente al Ser Supremo. Al igual que la luz del sol entra a los rincones de cualquier salón, así la energía suave, pura de la fuente divina Entra a los rincones del ser, de la mente, limpiándola de tanto desperdicio. Limpiándola de tantos pensamientos. Llenando la mente de luz. Pero de una manera tan suave como el aire, como una brisa, no duele, no causa daño. La energía del ser supremo refresca y da tanta paz. Sentirlo, incluso está más allá de palabras. Es una conexión de silencio. Un lazo eterno. El alma suprema sabe quién soy. Me puedo abrir sin culpa. Como cuando alguien enfermo habla con su doctor. El alma suprema. Ama al ser que soy sin condiciones. Puedo acercarme sin temor. Ya que tiene esa pomada suave que puede cerrar la tristeza o las heridas del corazón. No necesito esconderle nada ni tener vergüenza. Mi relación con la fuente divina es tan personal es única No necesito compararme con nadie. Mi fe en el Ser Supremo es única. Y tal como la energía del sol hace crecer las plantas, los árboles, hace que den frutos. Así esta energía tan pura, tan suave, del alma suprema, mi Padre Supremo, me dan esa energía, esa fuerza. Me dejo tomar ese poder espiritual, tal como el árbol no pide, sino que recibe la luz. De la misma manera, no necesito pedir a Dios, sino recibir esa energía amable, ilimitada, constante, de todos los poderes que yo necesito Si hay algún bloqueo, si hay alguna confusión, solo recibo el poder, la claridad que necesito. Sin pedir, solo tomar. Porque si tengo que soltar algún apego si tengo que quitarme algún aspecto de la arrogancia o del ego esa energía tan pura me ayuda a disolver disolver toda esa impureza, ese ego Todas esas ataduras del corazón, se disuelven tan fácil. Lo visualizo como si fuera natural, sin lucha. ya que frente a la verdad, todo lo que es irreal, todo lo que es falso, naturalmente se desvanece. Cuán agradable es estar. Tan cerca del sol de amor, del sol del conocimiento, de la paz. En una alineación perfecta. cada vez más profundamente alineada con Dios. Puedo volver a este estado de conciencia espiritual, de forma natural y fácil, cuando sea que yo quiera. Om Shanti. Yo soy paz. Para cerrar esta práctica, quisiera leerles de este librito de Compañera de Dios. Una frase sobre lo que es ir más allá. Beyond. Ahora debes empeñarte para acercarte al Ser Supremo. Para lograrlo, intenta ir más allá de la conciencia limitada de ti mismo, de la conciencia del cuerpo. Hasta que al fin consigas permanecer en un estado de conciencia constante, ilimitado y espiritual. La conciencia del alma. Esta es una de las cosas más difíciles de alcanzar para los seres humanos porque nos hemos encarnado en muchos cuerpos. Hemos tenido muchas relaciones. La conexión con el Ser Supremo nos permite mantenernos desapegados, pese a estar en un cuerpo, y también mantener relaciones humanas, pero en tal estado de conciencia. Para lograr tal conexión con el Ser Supremo, debes desprenderte de todo apego, pero debes hacerlo con amor, con ayuda del alma suprema, aprende a desprenderte de todo ello. Es mejor, verás Hacer ese trabajo de cercanía espiritual desde ya y la verdad es que es tan necesario liberarse de todo el apego para estar otra vez en equilibrio, en paz, feliz. Y bueno, hay una alma siempre disponible a ayudarnos a liberarnos, a soltar.